Muy buenos días hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística desde nuestra parroquia San Antonio de Padua del sector de Gasco, Santo Domingo, República Dominicana. Hoy viernes primero de la primera semana de cuaresma, dedicado al sagrado corazón de Jesús. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales Televida, el canal de la familia católica, Supercanal Caribe de los Estados Unidos, Canal 49, CTT, Teleimpacto Canal 52, Inmaculada TV, Supercanal 55. Las emisoras que enlazan con nosotros son Vida FM 105.3, Radio ABC, Radio María de la Altagracia, Radio Inmaculada de Atlanta, Georgia, Estados Unidos y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Vamos también a orar por nuestros fieles difuntos. Bienvenidos Icar Váez, en el cuarto día. Previ de los Santos, séptimo día. Juan de Dios Valdera, noveno día. Ulises Vázquez Ramírez quinto mes, Julio César Polanco Marcano, octavo mes, Juan Díaz Cejas. cuarto año, Darío Bencosme Báez, padre Carlos Rodríguez, padre José Miguel, padre Ernesto Montaz, Rudy Vázquez Rondón, Rodolfo Antonio Vázquez, París Vázquez Guerrero, Junior Antonio Brito Mejía, Darly Mejía, Félix Barbosa, Edimo Negro Morillo en su octavo día, Padre Inosa Cubuimana, Faustino Rojas Solano, Jonathan Hernández, también por la salud de Vladimir Sandoval. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir quien presidirá esta celebración, Monseñor José Amable Durán. Le acompaña el diácono Juan Durán de la Parroquia, Corpus Christi y demás acólitos. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Nuestro modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre, reina tío oh amado Redentor, y derrama tus gracias, divino Jesús. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días. Buenos días. Saludamos también cordialmente a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación, en las redes sociales. Este día especialísimo, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y todavía con un mayor significado al ser también viernes de cuaresma. Para participar con fruto de esta Eucaristía, miremos nuestro interior y humildemente pidamos la misericordia y el perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso,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 Dios que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus fieles Prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua Para que aceptada la penitencia corporal según la costumbre Sea útil a todos para el bien de las almas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia ciertamente vivirá y no morirá No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió Por la justicia que hizo, vivirá ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Si llevas cuenta pues...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 ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los territos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu Palabra, Señor, da la vida. Tu Palabra, Señor, da la paz. Tu Palabra, Señor, es eterna.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 Señor esté con ustedes. Y con Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Y si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: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 Hermanos y hermanas, el tiempo de cuaresma, este, el miércoles de ceniza al miércoles santo tendremos 40 días para escuchar la palabra de Dios, para mirar nuestro corazón, para hacer un poco más de oración, para entregarnos más a la vida de caridad. Digo esto porque justamente del miércoles de ceniza al miércoles santo Hay 40 días si sacamos los domingos Que no son día de penitencia el Domingo no se debe hacer penitencia Un día en que celebramos la resurrección del Señor Aunque sea tiempo de cuaresma Por eso el tiempo de hacer penitencia Sobre todo los viernes o los miércoles O cualquier otro día que uno así lo determine Sobre todo los viernes pero domingo no entonces domingo como que sale y también el trido pascual que es ya la corona al tiempo de cuaresma y que no se cuenta como cuaresma sino que es un elemento un tiempo especialísimo donde celebramos ya la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ello entronca en toda la tradición de la iglesia comenzando por el diluvio que fue purificado en 40 días y 40 noches. Luego el pueblo también dura 40 años peregrinando por el desierto donde fue tentado, donde fue probado, donde pasó hambre, pasó sed. El Señor lo hizo pasar por ahí para probar su amor, su fidelidad y para llevarlo luego a la tierra de prometida, a la tierra prometida. Igual nosotros también. Esta vida es como una larga cuaresma donde con nuestras actitudes, nuestros actos, las cruces de cada día, mostramos nuestro amor al Señor. Por eso dice Jesús, si me aman, guardarán mis palabras. Si me aman, la obediencia es siempre fruto del amor, del amor. Porque no logramos entender del todo el misterio de Dios? Pero cuando entendemos que Dios es Padre, entonces... Las pequeñas cruces de cada día las abrazamos con amor, las abrazamos con amor porque vemos ahí también eh, la gracia de Dios que me quiere salvar, me quiere santificar, me quiere llevar hacia su patria, su patria eterna y luego el mismo Jesús se somete también a la penitencia cuaresmal en el desierto 40 días, 40 noches también los dos, gran, los dos grandes símbolos del antiguo testamento Moisés pasa 40 días en el Sinaí y de allá viene con el rostro transfigurado y con la ley de Dios en su corazón que luego también transmite al pueblo Elías que es el símbolo del profetismo también 40 días eh, en el monte Orep. Y ahí también la fuerza de, que tiene, ¿verdad? Por tanto, la iglesia eh, nos concede, más bien Dios a través de la iglesia, este tiempo de gracia, este tiempo de penitencia, este tiempo para reconocer mis pecados. Y hoy vemos al profeta Ezequiel que nos, nos habla de la justicia de Dios dice el profeta se dicen en alguno es injusto el proceder del señor porque una gente que ha pasado toda su vida en pecado y luego se arrepiente cómo es eso y otro que ha vivido supuestamente bien y luego cae pues dice el señor verdad es injusto mi proceder no es más bien su proceder el que es injusto porque si el malvado se arrepiente si el malvado toma conciencia de su pecado, si el malvado hace penitencia, entonces él mismo con la gracia de Dios va transformando su vida. Va transformando su vida. Eh, ya lo dice San Pablo, el mal se vence a fuerza de bien. Y por eso... El hacer el bien me libera en mi ser Nos hacemos virtuosos practicando una y otra vez un acto bueno Lo mismo también que caemos en el pecado Practicando una y otra vez un acto malo Nos hacemos viciosos o virtuosos Por tanto depende también de cada uno Dios quiere ayudarme y por eso el cielo no es como algo externo, no es como una gran fiesta que celebramos, no. Sí, es, lo es también, pero es sobre todo la preparación de mi ser. Que conforme me voy a practicando lo bueno, me voy haciendo cada vez más capaz de comprender, de asimilar al mismo Dios que es el sumo bien. Es algo, es algo profundo, es algo del ser del ser que se va capacitando para cada día recibir más la gloria de Dios el don de Dios el don de Dios por tanto si el malvado toma conciencia de esto pues entonces él mismo va empujando ¿eh? para eh, para liberarse de su propia realidad ya decía San Agustín verdad el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti oiga ahí hasta Dios se muestra impotente impotente porque respeta hasta lo más profundo eh, nuestra libertad por eso nos dice mira aquí te pongo la muerte y la vida el bien y el mal tú eliges por dónde quieres caminar tú eliges y es que no hay eh, podríamos decir verdadera verdadero amor si no hay libertad no hay verdadero amor si no hay libertad la libertad es una consecuencia del amor y por tanto por eso el Señor me pone a elegir me da la oportunidad de traicionarle de coger por otro camino me da esa opción porque Dios siempre es amor y quiere que le amemos eh, con entero corazón y al contrario, si el justo se aparta de su justicia, si comete la maldad, eh, pues él mismo, ¿verdad?, atrae sobre sí la condena y la muerte, la condena y la muerte. Por tanto, eh, la, la fe es gracia, pero es don de Dios, pero también es una tarea nuestra hay que tener cuidado con no abusar de la misericordia de Dios una de las tentaciones que tuvo Jesús fue abusar de la misericordia de Dios lo llevaron al templo lo subieron allá arriba y le dijeron tírate tírate porque a ti no te va a pasar nada métete en el peligro que no te va a pasar nada entonces hay que tener cuenta con no malentender la misericordia de Dios porque hasta ahí puede, puede uno engañarse eh, por eso hay que saber discernir discernir, tírate de ahí porque los ángeles te van a parar no eres tú el hijo de Dios no puede abusar de la misericordia de Dios Dios naturalmente el que desde dentro de su corazón con un vivo arrepentimiento se acerca al trono de la gracia bueno es Dios para concedernos su perdón, su gracia su don, pero tiene que ser desde lo profundo eh, y con ese también respeto y temor reverencial a, a la gracia de Dios bien eh, también pues hoy Jesús nos habla de tener muy claro eh, nuestra sinceridad si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y hoy nos pone el mandamiento de no matar, pero hay que tener cuenta, Jesús ha venido a darle plenitud a la ley, por tanto no solamente mato, podríamos decir cuando uno comete un crimen, no, no puede matar de muchas formas, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Yo no puedo acercarme a la Eucaristía si yo tengo, eh, podríamos decir, odio a mi hermano, porque estoy contradiciendo lo mismo que estoy diciendo, Padre Nuestro. Si yo digo Padre Nuestro, entonces es que todos somos hermanos. ¿Y cuál será el fundamento del perdonar siempre, del dar siempre? del incluso soportar alguna humillación por el hermano, que cada hermano es la imagen de Dios, que cada hermano es sagrado, que tiene un valor infinito, por el cual el mismo Jesús derramó su sangre, entonces yo me voy a cerrar al perdón, me voy a cerrar a la misericordia, cuando el mismo Jesús murió con todos los azotes, y los sacrificios y los dolores y los sufrimientos también por ese. Entonces yo digo que adoro al Señor, que alabo al Señor. Si no estoy dispuesto a perdonar, pero además también porque las gracias que el Señor concede, ya dice el Señor, el que se humilla será levantado, levantado. Levantado, porque el Señor se muestra grandemente con los pequeños, con los humildes, con los sencillos y eso es un acto de humildad de humildad por tanto si cuando vienes aquí al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas de eso incluso el mismo Señor dice si se lleva lo tuyo déjalo que se lo lleve hasta eso hasta ahí llega la bondad de Dios y en definitiva, de lo que vamos a ser juzgados es del amor, del amor. Bien, en este año estamos eh, insistiendo constantemente sobre la honestidad. Y la honestidad es honesto, el hombre, la mujer, virtuoso, virtuosa. Es decir, el que practica la justicia, el que es coherente, con su fe es honesto el que es transparente el que es fiel es una cualidad más que una virtud es una disposición del hombre virtuoso el hombre honesto el hombre honesto la mujer honesta pues el Señor hoy nos está invitando también a vivir con transparencia nuestra fe el sagrado corazón de Jesús nos dé la gracia verdad de ahondar de conocer el bien y también nos dé la fuerza para practicarlo. Amén. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, de Él nos viene la misericordia, la redención copiosa. Para que la Iglesia sea signo e instrumento de reconciliación de los hombres entre sí y con Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya justicia en el mundo y nunca sea injustamente oprimidos, los inocentes roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos, Vivamos reconciliados y perdonémonos y perdonemos a los demás como deseamos que el Padre nos perdone a nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, oh para que la Eucaristía nos ayude a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos por nuestros pecados y por el pecado del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Este es el momento de presentar al Señor todas nuestras súplicas, por eso desde el silencio de nuestro corazón presentemos a Él todas nuestras peticiones. Cada uno tiene un ángel de la guarda que presenta esas oraciones al trono de Dios. Y en la Eucaristía estamos llamados a participar con conciencia, es decir, eh, esa es la forma de participar activamente, viviendo en cada momento eh, que la liturgia establece.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 Hecho de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti. el vino y el pan para que tú lo bendigas y partas y así con fe comulguemos con ellos y llena nuestras vidas de ti oh Señor te presentamos el vino y el pan hecho de frutas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 Mediante la abstinencia Para que nosotros pecadores Dominásemos con ella nuestro orgullo E imitásemos tu generosidad Dando de comer a los necesitados por eso, con los innumerables ángeles Proclamamos tu grandeza Y te alabamos y glorificamos Diciendo sin cesar Santo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 Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío, Dios mío, mío creador y te adoro, bendito y, y alabado seas por siempre, Señor, Señor Jesús. gloria tu santo, eres, santificado Señor, seas, bendito Señor, seas, honor y gloria Señor, a ti, Señor Jesús. Santo,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 Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Santo y alabado eres a ti, Señor. Santo eres mi Dios. Gloria a Bendito seas, y Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven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 Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, con nosotros los obispos auxiliares, Benito, Faustino, conmigo indigno siervo tuyo, Raúl, cooperador entre nosotros, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección Todos los difuntos que ya te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía cuya fe y entrega bien conoces Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor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 Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo el Señor El Hijo de Dios vivo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A esta mesa del Señor Señor, Señor, no soy digna no de que entres en mi casa, pero una palabra, palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.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 no oye la oración, Dios no oye la oración, si no estás reconciliado. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración, si no estás reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? preguntado qué recompensa tendrás cristo nos ha preguntado si ¿sí te dispones a amar si ¿Sí te dispones a amar solo para ser amado Amar, solo para ser amado amémonos de corazón no de labios ni de oídos amémonos de corazón no de labios ni de oídos Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. La comunión de tu sacramento, Señor, nos renueve y purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestros corazones, Recíbelo y poseelo enteros, purifícalos, ilumínalos y santifícalos, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Amén. Recuerden hoy viernes de cuaresma, es un día también, de abstinencia o de hacer algún ayuno de algo que uno considere que necesita pero sobre todo es día de reconciliación como dice la palabra hoy eh, amar para ser amado no cuenta eso es un utilitarismo hacer el bien al que me hace el bien no tiene mucha importancia hay que hacerle bien también al que, me, al que no me trata tan bien es ahí cuando imito a Jesucristo clavado en la cruz y entonces tiene un mérito eh, mucho mayor, infinitamente mayor. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, que más vale una Ave María cuando uno está en sequedad y como que no quiere rezar, eh, que un rosario completo cuando uno está muy efusivo, muy lleno de la gracia, muy contento. Esa Ave María... Eh, es una muestra mayor, mucho más grande de amor, de amor. Por eso si queremos saber quién nos ama, eh, examinemos a ver quién está en la hora triste, quién está en la hora de la aflicción, ese es, realmente, ese es el que realmente nos ama, como dice la canción. En quién creeré, en el que ha estado ahí, ha estado contigo en la hora triste. Dios te salve María, llena eres de gracia.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 Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. A glorificar al Señor con sus vidas, reconciliándose con su hermano, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz.